Pues nuevamente estamos aquí, vamos a estar hablando de modificaciones razonables, documentos accesibles y tiempo adicional en, en Moodle. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que se ha hecho un poco difícil, ¿verdad? Toda esta situación que nos ha traído COVID-19 nos ha provocado que, no, que hemos, eh, hemos tenido que mover todas nuestras clases eh, presenciales a una clase online. Y que ese proceso pues ha sido un poquito... este. Difícil porque no muchos eh, conocíamos quizás lo que era un curso online o desconocíamos las herramientas que teníamos y que es importante de esta presentación de hoy. Bien importante que nosotros podamos eh, compartir ¿verdad? esa información con los estudiantes y que también nos acordemos que tenemos estudiantes con diferentes impedimentos en nuestros cursos que requieren de unas modificaciones razonables. Eh, ¿Y por qué necesitamos estas modificaciones razonables? Hay modificaciones razonables que se dan en el salón de clase que quizás a nivel de educación a distancia no sean necesarias. Por ejemplo, de, eh, con, como por ejemplo el periodo de descanso, si necesita algún estudiante tomarse una merienda porque tenga por alguna condición de salud, o si necesite este, ¿verdad? inyectarse o algún tratamiento pero en el caso de la educación a distancia hay modificaciones que sí aplican, y que tenemos que tener mucho cuidado de no estar violentando los eh, derechos a estos estudiantes. Sabemos que lo que es la modificación razonable eh, viene eh, está apoyada por las leyes federales y estatales, nosotros tenemos una certificación, la certificación 133-2015-2016 eh, de la Junta de Gobierno, que establece que la oficina de servicios de estudiantes con impedimento es la oficina autorizada, ¿verdad?, para coordinar lo que son las modificaciones razonables en el salón de clases. Y en este momento, pues, en la educación a distancia, ya que estamos, eh, a este, ¿verdad?, hemos eh, cambiado a lo que es educación a distancia en estos días por la situación del país. Eh, en caso de que tengan dudas o preguntas con relación a la certificación 133-2015-2016, pueden acceder a nuestra página en internet de osei.uprh. Eh, Osei, este, para acceder de forma rápida, hemos creado un botoncito por allí, por donde están los botoncitos de eh, YouTube, Instagram, Facebook. Hay uno en silla de ruedas usted presione ese botoncito en silla de rueda, lo va a llevar directamente a nuestra página. Y ahí está disponible también las certificaciones y está disponible los servicios que nosotros damos. Es bien importante durante todo este proceso la comunicación efectiva entre el estudiante con impedimento y el profesor. Sabemos que la comunicación entre estudiante y profesor es sumamente importante, y más que ahora, a más ahora que estamos en educación a distancia. Este, pues y no puede faltar esa comunicación porque... Porque ahora mismo, por ejemplo, estudiantes que tengan tiempo adicional en exámenes, es bien importante que les recuerde al profesor que tiene tiempo adicional si este profesor va a dar, a través de educación a distancia, algún examen. Eh, bien importante entonces la comunicación, entiendo que con todos los estudiantes, pero con estos estudiantes particularmente, pues debido a que tienen unas necesidades particulares que tenemos que entonces este, proveer un material. Eh, la carta de modificaciones razonables certificada por la oficina. Eh, a principio de semestre, los estudiantes con impedimentos solicitaron en la oficina sus acomodos, sus modificaciones razonables. estos estudiantes eh, se les entregó una carta donde certifica cuáles son los que tienen recomendados por el especialista y cuáles fueron los que ellos eh, solicitaron. Entiendo que ya a estas alturas, ¿verdad? Todos estos estudiantes eh, tuvieron que haber entregado a usted, profesor, la carta de modificaciones razonables antes de que ocurriera esta situación que nos ha llevado a la educación a distancia. Pero si tienen dudas o preguntas, mi recomendación es que ustedes pregunten al grupo. Si algún estudiante tiene alguna modificación, por favor le escriba un correo electrónico, se comunique con usted o les recuerde las modificaciones en caso de que usted tenga duda o pregunta con relación a cuáles son las modificaciones que tiene. En estos momentos los estudiantes tienen su carta de modificación razonable. ¿Y cómo es eso? La oficina se dio a la tarea de escanear todas las cartas y se le envió a los estudiantes copia de la misma por si acaso ellos no se habían quedado copia o no la encontraban. Porque entendemos, ¿verdad?, que en este momento este, si hay alguna duda o alguna pregunta es bien importante que los estudiantes le hagan llegar eh, a los profesores esa necesidad, ¿verdad?, le indiquen esa necesidad de modificación razonable. Así que estudiante tiene su carta, este, los estudiantes de la oficina tienen su carta, profesor, si usted tiene duda o pregunta, hable con el estudiante, comuníquese con el estudiante. Y, y si tiene duda o pregunta relacionada a esas modificaciones, en confianza puede comunicarse con nuestra oficina. Estamos disponibles en osei.uprh.edu. O adicional a eso, pudieran llamarnos al 787-850-9383 en horario de 8 a 4 y media. Porque pues ahora mismo tengo disponible un teléfono para poder contestar las llamadas de los estudiantes o de los profesores. Eh, pues para que para establecer una buena comunicación Este, bien importante, esas instrucciones, proveerlas por escrito. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, ahora que estamos en educación a distancia, si usted da alguna tarea, algún trabajo, envíe esas rúbricas eh, a través del correo electrónico, indique cuáles son las instrucciones. Porque hay muchos estudiantes, ¿verdad? Que dentro de sus modificaciones razonables, es que el profesor le provea por escrito esas instrucciones para que no se pierda. Así que es bien importante, independientemente de la plataforma que usted ha escogido, ha escogido, sea Blackboard, sea Google Classroom, cualquiera de las plataformas, sea Moodle mismo, este, inclusive, escucha clases este, que se están eh, comunicando por whatsapp o por algún otro medio bien importante que usted le dé todas esas instrucciones a esos estudiantes eh, adicional a eso tiempo adicional muchos de nuestros estudiantes tienen como recomendación el tiempo adicional y el tiempo adicional para ellos es bien importante porque muchas veces se, eh, lo que un estudiante regular eh, tarda dando un curso este estudiante requiere de más tiempo para poder completarlo por lo tanto, el tiempo adicional es sumamente importante. Ya sea lo tenga recomendado para las tareas, lo tenga recomendado para pruebas cortas y o exámenes, es bien importante que usted la plataforma que usted utilice, usted cuando vaya a dar alguna tarea o algún examen o prueba corta, le dé el tiempo adicional a ese examen. Ahorita vamos a estar entrando más de lleno con relación al tiempo adicional en lo que es en la plataforma de Moodle, pero es bien importante que usted tenga en cuenta que debe darle el tiempo adicional. Otro, otra cosa que podemos hacer, tenemos que dar documentos accesibles. ¿Y por qué yo recalco, verdad, documentos accesibles? Porque estos documentos deben de ser reconocidos por un lector de pantalla. Es decir, eh, vamos a entrar también en el tema más adelante, eh, pero es bien importante que usted cree documentos que los estudiantes, si tienen algún programado, un programa de, de lector de pantalla, lo pueda reconocer, lo pueda leer. Tiene, para hacer un documento accesible, tiene que tener unos elementos, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con unas cosas. Eso lo vamos a estar tocando. Si usted va a utilizar algún video, es bien importante proveer closed captions y o transcripciones de ese video. Este, a mí, por ejemplo, me gustan, ¿cuántos de ustedes le gustan películas de, en otros idiomas? A mí me encantan las películas en otros idiomas. Este, me gustan mucho las coreanas. Si no fuera por los subtítulos, yo quizás esté viendo la acción, quizás yo estuviera perdida con relación a lo que están diciendo. De esa misma forma se siente el estudiante, por ejemplo, que tiene impedimento auditivo. Porque está viendo que está sucediendo algo en el video, este, quizás si no tiene esos subtítulos, no sabe, no escucha qué es lo que está sucediendo. Así que es bien importante que si nosotros vamos a utilizar como una estrategia lo que son los videos, nosotros proveamos, ¿verdad?, lo que es, los closed captions o la transcripción este, acompañada de ese video. Pues no me dio, no tengo quizás el programado para hacer este un closed caption o no tengo quizás ese app para hacer este, ese closed caption, pues nosotros vamos entonces a hacer una transcripción de lo que dice el video y se lo vamos a enviar a ese estudiante para que el estudiante pueda ir por lo menos leyendo en lo que va entonces explicándose el video. Es sumamente importante. Cuando piensen en esto, ¿verdad? Piensen en estudiantes es con impedimento auditivo. Que probablemente si la persona es sorda, su idioma principal no es ni el español ni el inglés, es el American Sign Language en caso de que sea este, aquí en, en Puerto Rico o en Estados Unidos. Eh, con eso también tenemos que tener un poquito de cuidado porque quizás queremos utilizar señas este, que vayan acompañados del video y tenemos que tener mucho cuidado que sea eh, señas de acuerdo a las que se utilice en el país o en el momento. En este momento, lo que es Puerto Rico, Estados Unidos, American Sign Language. Igual que hay otros países que tienen su lenguaje de señas. Así que quizás el, el lenguaje de señas, eh, una palabra del lenguaje el lenguaje de señas de otro país, no significa lo mismo que la, la palabra, el lenguaje de señas de nuestro país. Bien importante en caso que vayan a utilizar el lenguaje de señas. Eh, cuando vamos a crear un documento, lo vamos a hablar ya mismo también, tiene que ser, eh, y vamos, pues, no queremos compartir quizás el documento este, con los estudiantes en el formato original, pero entonces queremos compartirlo en PDF, tenemos que asegurarnos que ese PDF sea accesible. Ahorita le voy a dar unos truquitos para verificar cómo es accesible. Y si vamos a escanear algún documento o alguna foto, bien importante, este, no, esto no se trata, ¿verdad?, de compartir imágenes quizás de de un libro que yo tengo, o este, el escrito de un libro que yo tengo, ¿Por qué? porque tenemos que tener cuidado. Esa imagen, si usted la escanea simplemente con imagen, al estudiante ciego no se lo va a leer el, el, el, el programado. ¿Por qué? Porque entonces lo escaneó solamente como si fuera una imagen. Es bien importante que utilice entonces un escáner o, con, o OCR este, que para reconocer, ¿verdad? este Todos esos... Eh, detalles de lo que usted está escaneando, que es bien importante. O si usted es una imagen o una, en caso de que vaya a utilizar una imagen este, y yo quiera compartir una imagen de la historia de tal cosa y quiero poner, por ejemplo, este, cuando se conquistó tal país, pues bien importante que usted le coloque lo que es el texto alterno, que vamos a estar viéndolo también ahora, en documentos accesibles. Y entonces, los anotadores en clase y lectores. Eh, sabemos que hay unos estudiantes que tienen sus anotadores en clase eh, y tienen sus eh, lectores. En estos momentos se está trabajando para que los estudiantes asistentes de los seis, tenemos 24 estudiantes fabulosos que trabajan con nuestros estudiantes con impedimento y los apoyan y están locos por empezar a trabajar, este porque saben la gran necesidad que tienen nuestros estudiantes y son bien comprometidos. Y esperamos, esperamos que esta semana estén integrándose a las clases de ustedes, ¿verdad? A estas clases virtuales que se están dando. Así que es bien importante, yo me voy a estar comunicando con los eh, profesores, en caso de que yo no me comunique, es que vamos a estar dos personas comunicándonos con los profesores, está también eh, la señorita Michelle Arroyo, ella es quien supervisa y contrata a los estudiantes asistentes en la oficina, y también vamos a estar haciendo ese acercamiento. En estos momentos nosotros hicimos esta, Michelle, eh, ¿verdad? hemos estado trabajando todo el grupo, eh, lo que es Sonia, Michelle y yo bien fuerte estas esta semanas que hemos estado desde nuestras casas, y Michelle le di la tarea de que nos llamara a esos estudiantes relacionados a los anotadores, porque ella es quien los supervisa y quien la asigna, y quien llama a los estudiantes a decirle, te asigné a fulano de tal, o tienes tutoría tal día... Y Michelle le preguntó a cada uno de nuestros estudiantes cómo va en las clases, qué necesita. Nuestros estudiantes necesitan sus anotadores en clases. Muchas de las clases se están dando virtual y nuestros estudiantes se sienten un poco perdidos porque no tienen ese anotador. Así que vamos a estar haciendo eh, las gestiones para con ustedes profesores, para entonces que no lo añadan, ¿verdad?, ese estudiante, ese asistente, para que pueda tomarle las notas mientras usted da su clase virtual. Estamos trabajando en eso, este, esta semana vamos a estar comunicándonos con todos ustedes. Y también mi recomendación, que utilicemos el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje, tendríamos que sacar un día completo para hablar sobre él. Pero es esta herramienta que tenemos que se ha escrito muchísimo, pudieron buscar este, videos por internet, por YouTube, e información, páginas completas, porque es esta estrategia de enseñanza que no va dirigida a un estudiante con alguna condición o con algún impedimento. Lo que es el diseño universal para el aprendizaje va dirigida a que llegue a todo tipo de inteligencia. O sea, si tenemos un estudiante que aprende más de forma visual o tenemos un estudiante que aprende más de, de forma auditiva, este tipo de estrategia de aprendizaje le llega a todos nuestros estudiantes. Que sería excelente, ¿verdad? Porque no estamos mirando necesidades ni tampoco impedimentos. Estamos mirando que todos nuestros aprendices aprenden de diferentes formas y aprenden de diferentes maneras. Así que es bien importante que utilicen el diseño universal para el aprendizaje en todo lo que es la educación a distancia también y lo que es la educación presencial. Vamos con documentos accesibles, yo voy a hablar sobre unas recomendaciones, luego voy a entrar un momentito al powerpoint precisamente porque le he dejado con unos errores a propósito para que podamos arreglarlo en línea, ¿está bien? Ok, ¿y por qué documentos accesibles? Bien importante porque tenemos que crear documentos que le lleguen a toda nuestra población. Y eso incluye a los estudiantes con impedimentos visuales o con impedimentos auditivos, con cualquier tipo de impedimento sensorial, que se le haga difícil poder leer precisamente o poder seguir el material que usted está eh, eh, proyectando. ¿Cómo vamos a hacer documentos accesibles? Lo primero, vamos a utilizar los formatos y diseños provistos por el sistema operativo. Es bien importante. ¿Por qué? Porque estos formatos están creados para que los programados lo detecten. Para que todos estos equipos de asistencia tecnológica que utilizan nuestros estudiantes detecten el documento que usted está enviando. Muchos se me han acercado porque este curso yo lo doy, verdad, este, a través del certificado de educación a distancia y cursos en línea de la UPR en Umacá. Aquellos que están tomando lo saben, pues que hemos estado hablando de estos temas eh, y se me acercan porque quizás esto que yo voy a enseñar no se les parece a lo que tienen en la pantalla. Es bien importante que sepa, por lo menos en los equipos que tenemos nosotros personales, ¿verdad? Eh, para nuestro uso personal, tenemos el Microsoft 365. De usted no saber cómo instalarlo en su computadora, voy a hacer un paréntesis aquí, va a ir al portal, al portal de la UPR, ¿verdad? De Macao. En este caso, entra su sign in, login, ¿verdad? Hace el log login. Y esto que está aquí es el Microsoft. Office 365, puede actualizar, ¿verdad? El sistema operativo que usted tenga en su, en su computadora. ¿Está bien? ¿Pudieron verlo? Sí, seguimos con la presentación. OK, bien importante. En estos momentos yo estoy usando Microsoft Office 365. Este, cualquiera que tenga dudas o preguntas le puede escribir este, al personal de la OSI que están trabajando también desde sus hogares. Este, eh, bien importante, ¿verdad? Que contacte el personal de la OSI, ellos están disponibles para atenderlos, este, disponibles para, para eh, aclarar cualquier duda o pregunta que tengan. Ok, seguimos con esta presentación. ¿Qué vamos a hacer con nuestros documentos accesibles? Bien importante, tenemos que utilizar lo que es una estructura lógica y amigable. Este, utilizar esos encabezados o headings, el mismo sistema operativo les permite a usted utilizar, ¿verdad?, lo que son los headings, los encabezados, si usted va a enumerar, este lo enumera, si usted va a usar eh, bullets, lo hace así, es bien importante que nosotros no tratemos de en otras palabras, como decimos por ahí, marronear el documento. Porque una vez que marroneemos el documento, el programado de esa persona con impedimento no lo va a poder leer correctamente. Así que es bien importante que utilicemos todo lo que nos provee el sistema operativo. Ya sean las listas, los bullets, eh, los números, este, no incluir símbolos manualmente, guiones manualmente o asteriscos. Traten de utilizar todo aquello que le está proveyendo ya el sistema operativo. Bien importante utilizar las tablas y las columnas provistas. No trate de crear una tabla o columna, ¿verdad? Este, de forma manual porque se le va a hacer difícil a ese estudiante poder leerlo. Y si usted va a hacer este, algún hipervínculo, este, utilizar también el formato que provee el mismo sistema operativo para añadirlo. ¿Qué es bien? ¿Cuál es la parte bien importante cuando hacemos nuestro documento? ¿Hacemos nuestro documento en Word o hacemos nuestro documento en Excel o en PowerPoint, que son los que estamos utilizando en estos momentos? Es bien importante verificar el idioma del texto. ¿Y por qué verificar el idioma del texto? Ahorita yo dejé, les voy a enseñar eh, unos errores que dejé en esta presentación precisamente para que verificáramos el idioma del texto. Porque en el caso que un estudiante con impedimento tenga su programado, ¿verdad? su equipo, en su casa, en su computadora, el equipo va a, a reconocer el idioma en el que se grabó ese documento. Y si usted, por ejemplo, lo grabó, eh, el idioma todo es en español, todo su texto en español, y usted lo grabó en inglés, ese programado va a comenzar a tratar de leer todo en español, pero de forma inglés. No sé si ustedes han escuchado este, en algún momento eh, algún sistema operativo leer algo en un idioma que no es el correcto. O sea, realmente el estudiante no va a poder entender nada de lo que está eh, eh, indicando ese documento. Así que es bien importante que nosotros verifiquemos los idiomas o el texto que está en nuestro documento. Nosotros en Puerto Rico tenemos, eh, ¿verdad? Este, pues, lo que tenemos a veces es que empezamos a escribir en español, tenemos palabras que son en inglés que utilizamos, que son reconocidas por la Real Academia Española, aunque sean en inglés. Esa palabra en inglés debe estar marcada en eh, inglés. Por ejemplo, en esta parte de, de la presentación yo tengo todo marcado en español, excepto lo que es la palabra bold, porque obviamente es una palabra que es en inglés. Lo que es Microsoft Word también lo tengo marcado en inglés. PowerPoint lo tengo marcado, marcado en inglés. Closed Captions lo tengo marcado en inglés. ¿Por qué? Porque si yo fuera a enviarle esta presentación a un estudiante, ese programado va a comenzar a leerle en español, pero cuando identifique que esa palabra está en otro idioma, se lo va a leer correctamente. Así que es bien importante. Lo primero que debemos de hacer es verificar que nuestro idioma esté eh, identificado. Eh, ¿Qué más vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el contraste entre fondo y texto. Letra oscura con fondo claro, letra clara con fondo oscuro. No significa que no vamos a utilizar estas, estas eh, plantillas hermosas que nos presentan, ¿verdad? Este, el mismo PowerPoint que a veces nos da unas plantillas, las plantillas bien bonitas. Es que vamos a utilizar, ¿verdad? Una letra que sobresalga, en caso de que esa plantilla tenga un colorcito suave, pues que sobresalga de esa plantilla. Este, y que tengamos bien eh, en cuenta eh, los colores. Hay colores que se les hace difícil a los estudiantes, por ejemplo con daltonismo, ver lo que es el rojo, que a veces nos gusta usarlo para resaltar algo, lo que es el verde, lo que son los colores claros. Traten de no utilizar esos colores, traten de utilizar colores oscuros. Este, en caso de que usted vaya a resaltar algo, utilice el bold, lo puede utilizar. Sí, con moderación, no es que toda la pantalla vaya a estar en bold, sino las palabras que usted entienda que son clave, esas palabras las vamos a colocar en bold, ¿está bien? ¿Qué tipo de letras vamos a utilizar? Vamos a utilizar tipos de letras que no sean muy cursivas que sean legibles. Estas letras sencillas que nos pueda, entonces, este, en este caso, yo estoy utilizando una letra que es sencilla, que no tiene todos esos rabitos y todas estos este, cositas, palitos extras, ¿verdad? Vamos a utilizar letras sencillas. Este, vamos a evitar todos los textos que sean largos en mayúsculas completas. Podemos tener, quizás, este, los headings o tenemos algunas palabras específicas en mayúsculas que queramos utilizar, pero no todo el texto. Y vamos a también evitar este, los textos subrayados. Eh, lo que es trabajos en Microsoft Word, la recomendación es utilizar 12 y 18 puntos. ¿Y qué es eso de puntos? El tamaño de la letra. Bien importante utilizar el tamaño de la letra de 12 mínimo hasta 18 puntos que pudiera utilizarlo. ¿Está bien? Este, lo que es en PowerPoint, en este caso, si se va a leer de cerca, como estamos en estos momentos leyendo desde la computadora, bien importante que utilicemos 24 puntos, o el tamaño de la letra mínimo debe ser 24 puntos, ¿está bien? Para la lectura cercana, cuando volvamos entonces a lo que es eh, las clases presenciales que vayamos a proyectar lejos en una pizarra o en una pared, bien importante subir ese tamaño de la letra, porque en ese momento pues se reduce ¿verdad? por la distancia. Así que es bien importante, mínimo en estos momentos para educación a distancia, su tamaño de letra de PowerPoint debe ser 24 mínimo, con una letra legible, con un idioma este, identificado, y en caso de que vaya a enviar un documento por Microsoft Word o por cualquier otro ¿verdad? formato, debe ser de 12 y 18 puntos. Eh, aquellos que tienen Mac, en mi caso yo tengo Mac, pero yo le tengo bajado el 365 para Mac y me funciona muy bien. Quizás Mac pues, ¿verdad? Que trae pages y trae otras este, herramientas. Usted lo puede utilizar. Bien importante que mínimo utilice esto, ¿está bien? Este, que sea 12 a 18 puntos, que sea eh, bold, en caso de que vaya a usar pages, este, si va a utilizar bold, eh, que sean pocas la, las palabras que utilice bold, que sea la letra oscura en caso de que sea este, ¿verdad? Haga un contraste, identificar el idioma, todas estas cosas son muy importantes. Y como les estaba indicando, todos nuestros videos, mi gente, si ese idioma no es el principal de usted como fuera cualquier película, en el caso mío las coreanas, si yo no puedo obviamente entender... Este, ese idioma, pues yo me voy a dejar llevar por los closed captions. Eso mismo le pasa a nuestros estudiantes. Y si ustedes, pues, quizás se sienten identificados en el sentido de que yo no sé mucho inglés, pero cuando voy al cine este, veo, por lo menos veo los subtítulos y más o menos sé lo que están hablando por los subtítulos, pues, imagínense un estudiante con impedimento cuando usted le envía un video y no tiene ni subtítulos ni transcripciones. O sea, se va a sentir perdido completamente. Así que bien importante, bien importante que este video tenga closed captions o que tenga transcripciones del texto este, acompañado del video. Usted le envía el video y le envía el este documento con las transcripciones del texto, ¿está bien? Verifique que esas transcripciones sean un documento accesible. Muy importante. OK. Hay unas herramientas, por lo menos en el 365, disponibles, eh, en Microsoft 365. Eh, esta herramienta se llama Check Accessibility. Accessibility. Usted, una vez, una vez termine con el documento, le da ahí a Check Accessibility y le va a dar todos esos eh, errores de accesibilidad que pudiera presentarse a un estudiante eh, con impedimento. Así que tenemos herramientas importantes. Lo que es, eh, por lo menos, Microsoft eh, PowerPoint, Excel, Moodle. Tengo entendido que Pages tiene también su herramienta de accesibilidad. Así que es bien importante que usted verifique qué sistema operativo usted tiene y cómo usted puede verificar la accesibilidad de ese documento. Muchas de estas compañías tienen ya su manual completo de cómo usted puede hacer un documento accesible o cómo usted puede utilizar tal herramienta. Verifique, busque por YouTube, busque. Tengo dudas, yo, eh, no me sale igual todo lo que está diciendo Flor. Verifique, búsquese por YouTube, ok. Tengo Microsoft. 2016 que en el caso de los, de los equipos de la universidad, ¿verdad? Los equipos de, de la UPR pues tienen, no tienen el 365, tienen este problema el 2016, entonces pues tenemos que verificar cómo vamos a hacer esto accesible de acuerdo al sistema operativo que yo tenga, ¿está bien? Si conoces una, una orejita, busque por YouTube, busca por Internet. Asegúrese que el sistema operativo que usted esté utilizando, usted conozca cuáles son las herramientas para hacer el documento accesible. Y estas, pues, nos ayudan un poquito a comprobar la accesibilidad de ese eh, documento. Una vez usted le va a dar ahí, le va a salir todos los errores. Lo vamos a ver en vivo, ya vismito. En Moodle, ustedes, si están copiando algún documento, tienen por ahí un compro comprobaciones de accesibilidad. Ese muñequito que está ahí en el círculo, es para comprobar la accesibilidad. Así que tienen también disponible en Moodle esa eh, información y esa herramienta para verificar. OK. A nosotros nos encantan las imágenes. Por lo menos a mí me encantan las imágenes y me gusta transmitir porque no todos aprendemos leyendo texto. También somos visuales aprendemos a través de las imágenes. Perfecto. Pero, ¿qué tenemos que hacer para que esa imagen sea accesible? Tenemos que crear ¿verdad? la imagen que sea accesible a través de unas herramientas que tenemos en el mismo Microsoft Word o en el mismo eh, eh, PowerPoint, tenemos unas herramientas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar texto descriptivo a esas imágenes, a esos gráficos, a esas, a esas tablas, a los objetos que esté. Usted va a, a escribirle un texto eh, eh, para describirle el mismo, un texto descriptivo. ¿Qué pasa con esto? Volvemos otra vez. 365 lo encontramos de la forma en la que les voy a enseñar. Pero en otros Microsoft Word usted puede verificar y le va a salir alternate Text, eh, alternate Text eh, o Edit alternate Text Y eso significa que ahí es que usted va a escribir el texto eh, de esa imagen. Ese texto de esa imagen, muchos me preguntan, pero Flores, es que yo escribí el texto de la imagen y yo no lo veo en el documento no se va a ver. Ese texto está, está detrás de esa imagen, como quien dice, para que cuando un programador de un estudiante que tiene impedimentos visuales lea ese documento, le diga, imagen, que en este momento hay una imagen de tal cosa. Así que no es que usted lo va a escribir y lo va a ver, no lo va a ver. Usted lo va a escribir y ese texto eh, descriptivo alterno va a estar escondidito con esa imagen para que el programado de ese estudiante con impedimentos visuales lo pueda reconocer. Eh, bien importante que la imagen debe estar en posición con línea de texto. ¿Por qué? Porque es la forma entonces que va leyendo el programado y cuando encuentra la imagen le va a leer la imagen que está. Y bien, a mí me encanta el Smart Art. No sé a ustedes cuánto les gustan los Smart Art de que nos provee PowerPoint, eh, por ejemplo. Pero los Smart Art son una imagen. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hacemos un Smart Art, le escribimos, eh, no, nos sale una pantallita usualmente a mano izquierda. Y ahí entonces escribimos la información y nos sale bien bonito todas estas este, eh, cuadrados o todas estas tablitas. Perfecto. Pero. Una vez le damos save, ese, eso se graba como imagen. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a añadir un texto alterno a ese Smart Art. Así que es bien importante que usted coja el Smart Art. Ok, pero ¿qué, Flor? ¿Pero cómo que un texto alterno que voy a poner en la descripción? Yo lo que hago con mis Smart Art es que precisamente copio lo mismo que copié dentro de ese Smart Art, que me lo probé en ese cuadrito que me sale adicional a la mano izquierda copio lo mismo y me lo llevo al texto alterno. Porque cuando un estudiante abra precisamente ese slide, va a salir que tiene un, este, una imagen y le va a dar toda la información que está dentro de ese Smart Art. Así que es bien importante que usted lo copie y se lo lleve al texto alterno. ¿Está bien? Nos encantan los Smart Art, pero tengamos cuidado. Y bien cuidado, y tenemos que tener cuidado porque tenemos que coger el Smart Art completo. Porque sabemos que el Smart Art nos permite escoger como por parte si es esta cajita del texto esta no vamos a coger el Smart Art completo, nos llevamos todo, lo copiamos todo lo que escribimos adentro, damos, damos copy y nos llevamos para edit alternate text o en lo que es el texto descriptivo y lo pasamos. Y entonces tenemos un Smart Art que nos fascinan nos fascina porque nos ayuda a estructurar un poquito toda la información, nos ayuda como que a proyectarla más visual. Pero la tenemos también accesible porque tiene su texto alterno y el programado va a identificar que eso es una imagen, pero la imagen tiene tal y tal y tal información. Así que es bien importante que los Smart Arts se pueden usar, claro que se pueden usar. Pero tenemos que añadirle un texto alterno a esa imagen, ¿está bien? Ok. Documentos accesibles. Cuando hacemos un documento, y lo, lo, lo que sería ideal, ¿verdad? Es que nosotros podamos compartir nuestros documentos tal en el formato original que los creamos. Pero muchas veces, pues, tenemos, pues, miedo por esto de copyright o por plagio, me lo van a robar. Pues, perfecto. Tenemos unas herramientas para verificar que ese PDF sea accesible y que lo reconozca un programador, este, de, un, de lector. El, el programado que tiene el estudiante con impedimento. ¿Y cómo lo hacemos, Flor? Ok, cuando usted da eh, documento, save as, PDF, muchas veces le va a salir options o le va a salir esta imagen que tienen aquí. En este caso, a mí me sale, eh, si yo lo hago en Word, me sale Best for Electronic Distribution and Accessibility. Esa parte que indica ahí es sumamente importante. Últimamente lo que es PowerPoint muchas veces ya lo tiene como automático y quizás no me da para, para buscarlo en Options. Otras veces me sale, en vez de salirme ese cuadro, hay personas que me dicen es que eso no me sale, me sale Options. Pues te va en Options. Y en Options va a buscar la forma, ¿verdad? Va a verificar que esté marcado, que sea un documento para que sea accesible. Lo va a tener. Búsquelo. Quizás no lo encuentres rápido, verifiquen qué tipo de programado tiene, cuál es el PDF que tiene, que está utilizando, Adobe PDF que está utilizando. Verifique cómo grabarlo accesible. OK, lo hice, Flor. A mí no me salió, por ejemplo, nada de eso. Perfecto. Vamos a verificar cómo sería un documento accesible. Voy a salir un momentito de aquí. Y voy a abrir, por ejemplo, la misma presentación que tenemos, pero la tenemos en PDF. OK, Flor. No me salió Options. No me salió con mi presentación, no me salió nada para marcar. ¿Qué, ¿Cómo yo voy a verificar? Pues usted no tiene a lo mejor un programado que lo lea, pero aquí, por ejemplo, si yo puedo marcar este PDF, como lo estoy haciendo ahora, ustedes lo están viendo, ¿verdad? Contésteme por ahí si, estamos, si me están siguiendo en el texto. Lo estoy viendo por acá en el teléfono, tengo la, la, el chat para verificar. Sí, perfecto. Blanca contestó que sí. Michelle también. Si ustedes están viendo ahora mismo que estoy marcando, ¿verdad? Todo este PDF es porque el PDF es accesible, no es una simple imagen. Este, a veces utilizamos lo que es PDF eh, en imagen, si es que vamos a imprimir algo bien chévere en arte gráfica, yo quiero que no se me mueva nada de sitio, lo utilizamos como una imagen, lo grabamos PDF como imagen. Pero en este caso estamos grabando documentos accesibles y lo podemos verificar así. Ok, Flor, pero mi documento, por ejemplo, es en, eh, en Word este, y en este caso, por ejemplo, este, quisiera verificar que sea accesible. De igual forma, trate de sombrear todo el documento en PDF. Si le permite sombrearlo, el documento es accesible, ¿está bien? Si usted tiene, puede verificar este, muchos PDFs cuando usted lo abre, tienen este, disponible... El, el, tienen disponible este, muchas veces ¿verdad? lo que es el speech usted puede sombrearlo le da speech obviamente como no está configurado va a hablarle en inglés si es español el, el, el documento va a empezar a leer en inglés este pero si usted ve que le está leyendo es porque el documento es accesible está bien así que no se me eh, confundan mucho con esto si no lo encuentran como yo se lo estoy dando este, con relación a que marquen lo que es Accessibility o, o marquen en Options Accessibility, usted verifique una vez haga el documento en PDF verifique que usted pueda escoger esas palabras, si usted puede escoger esas palabras, el documento para este es accesible y se lo puede enviar al estudiante, ¿está bien? Ok, antes de ir para tiempo adicional en Moodle les dije que yo te dejé esta presentación con unos errores, ¿verdad? Porque quiero que ustedes vean cómo se hace esto en vivo. No voy a hacer trampa porque ya había verificado aquí, pero vamos a empezar desde cero. ¿Están viendo la pantalla mía con PowerPoint? ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿No? Se supone que la estén viendo ahora como si yo estuviera trabajando el PowerPoint. Perfecto. OK, ¿qué vamos a hacer? Yo hice mi documento, primero ¿qué hago con mi documento? ¿Tengo el contraste de fondo? Sí, pues mira, perfecto, tengo contraste de fondo, aquí tengo los logos, ¿verdad? De educación a distancia, que yo soy el recurso de ellos en lo que es la lección 2, y esta actividad se está haciendo en, en colaboración con educación a distancia y en colaboración con la oficina de servicios de estudiantes con impedimentos que yo dirijo. Pues perfecto. Tengo contraste de logo, tengo mis dibujos. Estos dibujos los, los utilicé precisamente aquí de Icons. Este, ventaja de utilizar dibujos de Icons, muchos de ellos ya te crean el texto alterno. Por ejemplo, vamos aquí, Edit. Vamos, vamos suavecito. Cogí esta imagen, right click, Edit Alternate Text. En este caso me salió New Wheelchair. Eso es lo que le va a leer al estudiante. Muchos de nuestros icons que están en PowerPoint ya tienen su texto alterno. Por ejemplo, vamos acá. Edit alternate text, blind. Me está dando, ¿verdad? Cada uno de los textos alternos que tiene todo nuestro dibujo. OK. Verificamos. Lo primero que tenemos que verificar es el contraste. Tenemos entonces el idioma, Spanish. Está escogido aquí, ¿lo ven? Si yo escojo todo esto, está en... Aquí tiene una mezcla porque tiene unas palabras en inglés y en español. Pero en el caso de comunicación, está marcado que está marcado en español. Pues, muy bien, porque me debe leer en el idioma que es correctamente. Quizás cuando vaya a lo que es PDF o todas estas otras palabras que sea en inglés, pues, va a decir que es en inglés. Modificaciones razonables, ¿en qué idioma lo tengo? Lo tengo en español, muy bien, OK. Pero yo dejé este slide precisamente con un error. Y me lo está marcando rojo. ¿Por qué me lo está marcando rojo? Porque me está diciendo que tiene un error gramatical porque supuestamente esto es inglés y realmente esto no es inglés. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a cambiar el idioma, lo escogemos. Vamos aquí abajo, la parte que nos dice, este, luego de eh, debajo de click to add notes hay idiomas. Míralo aquí. English. Vamos a escoger entonces Spanish. Nos vamos a ir con español porque esto está en español. OK, ahora no debo tener ningún problema con que el programado lea correctamente documentos accesibles porque está identificado el idioma. Así que también dejé unos errores en esta presentación a nivel de imagen. Vamos a verificar. OK, me voy a verificar. Ya terminé mi presentación. Estoy contenta con ella, más o menos yo creo que está ahí este, cumpliendo con accesibilidad. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a Review. En Review tenemos esta magnífica herramienta, Check Accessibility. Muy bien, vamos a verificar, Check Accessibility me va a decir, hey, hey, tienes unos errores, lo están viendo. En esta parte de acá dice a mano derecha, Accessibility Checker. Y nos dicen que la inspección este, tuvo unos resultados. Y tenemos unos errores. oh OK, tengo unos errores. Vamos a arreglarlos ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cuál importancia tiene este, esta herramienta de Microsoft 365, en este caso, que es el que estoy utilizando? Que si yo no sé cómo arreglarlo, en el caso de, y aparte de que me lleva a donde, si yo marco aquí, me lleva al slide, precisamente, que tiene el error. Y me está diciendo que en el slide 1, la foto 2 tiene un error porque no presenta, está missing el alternative text. Y me dice, aquí en la parte de abajo, eh, por qué debe de ser arreglado, ¿verdad? Bien importante para las personas que no puedan ver este, precisamente lo que estamos proyectando, ya que esto se lo lee. Y nos dice, ¿y cómo lo arreglamos? Está aquí. Right click the object, then select edit alternate text. Vamos a hacerlo. Y aquí vamos, right click edit, alternar text, y aquí vamos a escribir que es el logo de este, en este caso, cogemos el documento, cogemos el objeto, right click, volvemos, edit, alternar text, escribimos logo de educación a distancia, pero en este caso, espérate, me faltó algo, de la UPRH, porque es de la UPRH. En el caso que fuera, por ejemplo, este círculo, que está aquí, que nos provee un círculo, Podemos marcarlo como, en el caso que fuera este círculo, por ejemplo, en lugar del logo, y nos permitiera escoger el círculo o fue algo que colocamos decorativo, no tiene ningún este texto alterno, de, no debe decir nada, pues entonces marcamos como que decorativo y está por aquí. ¿Está bien? Esto es con relación a lo que son eh, lo, los errores que nos salió de accesibilidad con el texto alterno. Aquí yo dejé otro más. Eh, Vamos a cerrar aquí, nos sigue saliendo acá que tenemos un error bien importante, aquí nos sale que tenemos adicional a esto un error de eh, lectura, el orden de la lectura. ¿Y cómo es eso, Flor? Ok. Eh, a, me a medida que nosotros vayamos creando nuestro documento, vamos estableciendo un orden en el que se lea. Por ejemplo, tenemos duda con relación a cómo este documento se lo va a leer a un estudiante. Pues esta herramienta que nos está dando aquí nos está indicando que este slide, por ejemplo, debemos de verificar en qué orden queremos que se lo lea al estudiante. Y nos está diciendo aquí cómo, por qué arreglarlo y cómo arreglarlo. ¿Por qué arreglarlo? Pues, pues sabemos porque si le lee primero lo que es este, la información y luego lee el título, luego lee, lee, lee la imagen, nuestro estudiante se puede perder. Así que es bien importante que nos vayamos a Home. Todo esto lo tienen aquí abajo, pero lo tienen, vamos a Home. Vamos a arrange. Vamos a arrange reorder objects. Miren cómo nos salió. No, wow, ok. Nos salió en este orden. Miren cuando yo le doy a cada una de esas plantillas. Nos sale un número. Esto significa que me va a leer primero ese texto. Luego me va a leer el título y luego me va a leer la imagen. Yo no lo quiero así. Vamos a arreglarlo. Primero vamos a leer el, el título. Luego el texto. Luego la imagen. ¿Qué hacemos? Lo cogemos y lo arrastramos. ¿Está bien? Así que eso lo podemos hacer con todas las eh, plantillas que tenemos. Es muy fácil de hacer, verificar en qué orden se lo va a leer a ese estudiante. Este home, volvemos a reorder objects y ahí nos va a salir en qué, dio, en qué orden queremos que lo lee. ¿está bien? Y así podemos hacer con estas, eh, con estas plantillas para verificar realmente cuál es el orden. Esto no lo digo como un warning, ¿está bien? Pero en esta parte de aquí siempre nos va a decir, ¿verdad? Cuáles son los errores que tenemos. Aquí no nos va a identificar el error de idioma, ni el error de, de la letra. Así que es bien importante que esos dos errores de lo que es identificar el idioma de cada una de las palabras, identificar este el tamaño de la letra, lo hagamos nosotros. Esto lo que va a identificar es con relación a los textos alternos de la. De las imágenes, con relación al orden que se va a leer. Es este, bien importante que nosotros pues tengamos todas estas otras eh, consideraciones, todos estos eleme eh, otros elementos. ¿Está bien? OK. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Todavía? Bien. Vamos bien, ¿verdad? OK. Vamos con tiempo adicional. Tiempo adicional. En Moodle, en este caso es en Moodle. Bien importante que usted, si está utilizando otro tipo de eh, herramienta, otro tipo eh, de plataforma como es Black, eh, Blackboard o como es este Google Classroom, usted le dé como quiere ese tiempo adicional al estudiante, ¿está bien? Pero en este caso vamos a estar hablando de Moodle porque es el que trabajamos en, a través del de certificado de educación a distancia. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí voy a salir porque nos vamos a ir en vivo. Hay un documento que se le envió a todos ustedes, a todos los profesores, a través del correo electrónico. Se le envió un documento con eh, lo que, una carta de la oficina con un video de documentos accesibles. Esta forma de trabajar los, eh, los, los documentos, lo tienen completamente en video. Este, si no, pues puede acceder a Osei en la página de Facebook de nosotros, Osei UPRH, también ahí. Yo he puesto todos los videos que hemos creado desde la oficina este, y tienen este, para que entonces puedan observar nuevamente cómo se crea un documento accesible. En el caso del tiempo adicional en Moodle, se creó un documento. Ese documento se envió por, en PDF, se envió a través del correo electrónico también junto al video de tiempo adicional en Moodle. Así que todo esto que estamos dialogando también lo tienen en un videito y lo tienen por pasos en el documento de PDF. Se le envió a través del correo electrónico también. Entiendo que quien lo envió fue UPRH Comunica, este, que envió ambos emails. Cualquier duda o pregunta puede también acceder a la página de nosotros de Facebook de OSEI UPRH y ahí también está el video de tiempo adicional en Moodle. Aquí voy a salir de la presentación porque nos vamos en vivo. Vamos a trabajarlo en vivo para que ustedes vayan poquito a poco, ¿verdad? Verificando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, tengo mi curso en Moodle, lo tengo montado, le di login, entré, estos son mis cursos. Vamos a entrar en este caso, voy a entrar, ¿verdad? Por si acaso pasara cualquier cosa a un, eh, un curso eh, que di los semestres pasados. Pero voy a entrar aquí. Escogemos nuestro curso buscamos dónde está nuestra prueba que queremos hacerle ese, ese, este, esa excepción de usuario. Ok, esta es la prueba, y en esta prueba que tengo aquí, tengo varios estudiantes, o tengo un estudiante que tiene tiempo adicional. Pues yo creé la prueba, dije que la prueba comenzaba de tal hora a tal hora, este y creé normal toda, este ¿verdad? todos los ajustes que necesita la prueba. Pero, ¿qué vamos a hacer? Entramos a nuestra prueba, vamos a ir a este icono de engranaje. Esto que está aquí a mano derecha, vamos a presionar ahí. Ahí nos vamos a ir a excepciones de usuario. Vamos a crear unas excepciones para unos usuarios en particular. Nos vamos a excepciones de usuario. Vamos aquí, a agregar excepción de usuario. Y esta pantalla es bien importante, ¿por qué? Porque una vez usted agregue excepción de usuario, cuando usted vuelva a entrar a esta pantalla le va a salir cuál es el nombre del usuario que tiene esa excepción y cuál es la excepción. ¿Está bien? Le va a salir aquí mismo. Lo tengo en la presentación de PowerPoint porque lo vamos a ver ya mismito. Ok. Una vez entro a la prueba, le doy al icono de engranaje, escojo excepciones de usuario, vamos a agregar excepción de usuario. Entramos a agregar excepción de usuario. Aquí, ¿qué vamos a hacer? En esta parte de buscar, no lo voy a hacer ahora porque me van a salir los nombres de mis estudiantes, pero usted le da aquí a buscar en esta flecha, en esta flecha le va a salir los nombres de todos sus estudiantes que están matriculados en ese curso. Usted va a escoger el nombre. Una vez escoge el nombre, el nombre le va a salir aquí donde dice no hay selección, le va a salir en vez de no hay selección, fulano de tal. ¿Está bien? Y una vez tengamos el nombre de ese estudiante que nos salga aquí, vamos entonces a habilitar ¿Qué vamos a habilitar? Pues yo quiero que el cuestionario le abra este hoy a las, vamos a poner por aquí, a la, una de, a la una de la tarde. Yo quiero que ese cuestionario le abra a la una de la tarde. este Ok, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Para cuánto tiempo yo voy a dar ese examen o esa prueba? este Mis estudiantes tienen una hora porque es la hora de la clase, una hora y 20 minutos porque es eh, el periodo de la clase completa. Pues está bien, perfecto. El resto de los estudiantes tiene una hora y 20 minutos. Ese estudiante con impedimento va a tener el tiempo que sea recomendado por el especialista. ¿Y cómo es eso, Flor? Pues se supone que en la carta que se le entregó a usted como profesor indicara que ese estudiante tiene o tiempo y medio adicional o lo que es tiempo doble para completar una prueba. ¿Y cómo yo saco esto? Si la clase es... Una hora y 20 minutos, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera una hora y 20 minutos, tenemos que son 60 minutos más 20, son 80. Ok, todo el mundo va a tener 80 minutos, pero ese estudiante en particular, si fuera tiempo y medio, va a tener 80 minutos más la mitad de ese tiempo, que serían 40 minutos adicionales, ¿está bien? Así que usted va a ajustar esta parte de aquí de acuerdo a cuándo va a comenzar el examen, y cuándo lo va a terminar dándole el tiempo adicional, ¿estamos? Por ejemplo, si yo pudiera, si colocar aquí, este, pues voy a habilitar para que abra el cuestionario a tal hora, y voy a habilitar para que el cuestionario cierre, vamos a ponerle, por ejemplo, que ese estudiante tiene tiempo doble y tiene, este, le voy a dar dos horas este, para hacer la... La, el examen, pues entonces aquí este todos los restos de estudiantes tiene una hora, pero ese estudiante tiene tiempo adicional, así que voy a añadir aquí, pues entonces va a abrir a esta hora, va a cerrar a esta hora y si quiero puedo habilitar aquí este cuánto tiempo va a estar eh, el estudiante haciendo eh, ese examen, porque habilitamos aquí aquí nos sale que una vez usted habilita aquí le va a salir ese relojito indicando cuánto tiempo le queda Así que ustedes si quiere habilitarlo ahí, pues lo puede habilitar ahí, si no, usted le puede comunicar al estudiante, ok, vas a tener de tal hora a tal hora, a tal hora se va a cerrar el, el cuestionario o el examen, ¿está bien? Este, aquí va usted a hacer los ajustes que entienda necesario de acuerdo a la necesidad del estudiante. Esto va a depender, obviamente, de cuánto tiempo tenga el estudiante recomendado por el especialista, ya sea tiempo y medio, ya sea tiempo doble. Y va a depender también de las necesidades particulares de ese estudiante este, y de cuánto tiempo usted preparó ese examen. Si el examen está preparado para que todo el mundo lo pueda contestar en tanto tiempo, pues, mi estudiante necesita tanto tiempo más este tiempo, ¿está bien? Así que usted hace todas esas sesiones aquí con el nombre. Acuérdese que aquí va a estar saliendo el nombre del estudiante que usted escogió aquí en buscar. Y una vez tengamos todo esto, le damos a guardar. ¿Qué pasa si tenemos más de un estudiante en esa misma sección? Pues, Flor, es que yo tengo dos estudiantes que tienen tiempo adicional. Perfecto, no hay ningún problema. Vamos aquí a guardar e introducir otra excepción. Y una vez marquemos, seleccionemos guardar e introducir otra excepción, nos va a salir nuevamente este procedimiento. Usted va a buscar nuevamente cuál es el otro estudiante que requiere tiempo adicional. Ese estudiante, el primero tenía tiempo y medio, este tiene tiempo doble, pues usted hace los ajustes, ¿verdad? De acuerdo a ese estudiante, en esta parte de aquí, le permite, ¿verdad? Hacer los ajustes de acuerdo a lo que necesite ese estudiante en particular. Y terminé, ya no tengo más estudiantes, pues ahí le doy a guardar. Si tuviera un tercer estudiante en esa misma sección, Volvemos a guardar e introducir otra excepción. Buscamos al estudiante, realizamos todos los ajustes y entonces le damos a guardar. ¿Está bien? ¿Y como yo sé que lo hice bien? Pues ahí vamos. Voy a salir nuevamente de aquí. Porque entonces decimos, OK, yo lo hice, pero yo no sé si me quedó bien o no me quedó bien. Vamos aquí. Le tapé. Yo lo había hecho para que para taparle aquí precisamente los nombres de, nuestro, de mi estudiante. este Aquí nos va a salir. Le va a salir, eh, ¿recuerdan la pantalla que yo le dije donde usted le da excepciones de usuario? Que le salía solamente agregar excepción de usuario ahorita solito. En este caso, si usted vuelve a esa pantalla, no le va a salir excepciones agregar excepciones de usuario solito. Le va a salir los nombres de los usuarios que usted hizo esa excepción y qué fue lo que tiene este, recomendado. Por ejemplo, le va a salir fulano de tal el cuestionario le va a abrir a tal hora, va a cerrar a la tal hora, tiene disponible tanto tiempo. Y Mengano me tiene disponible, este cuestionario le va a abrir a tal hora, va a cerrar a la tal hora, tiene disponible tanto tiempo. ¿Está bien? Si cometiéramos algún error, espérate, este estudiante tiene más tiempo, tiene más tiempo que aquel, porque tiene más tiempo adicional, podemos hacer los cambios porque aquí nos permite, este círculo que está aquí a mano derecha, es para entonces hacer ajustes a ese este, eh, usuario en particular. Y si tenemos que añadir algún otro estudiante porque se nos olvidó que tuviéramos algún otro estudiante, también lo podemos hacer porque esta es la pantalla que sale precisamente agregar excepciones de usuario. Usted entra ahí, hace el procedimiento, busca el nombre, añade todo lo que a qué hora usted quiere que abra el cuestionario, a qué hora usted quería que cierre el cuestionario y le da a guardar y de hecho cuando usted le da a guardar lo va a llevar a esta pantalla y usted va a poder ver a quiénes fue que usted le hizo la excepción. ¿Está bien? Eso sucede, ahora mismo yo estoy dando la lección 2 de eh, lo que es educación a distancia del certificado de la UPRH, hay profesores que apenas comenzaron con nosotros esta semana pasada y se le está dando una excepción de usuario a cada uno de nuestros profesores, yo lo hago a través de esto. Le doy entonces la oportunidad de que pueda terminar ¿verdad? en otro momento la prueba porque lo podemos hacer. Tenemos estudiantes un poco atrasado queremos darle oportunidad que tenga abierto más tiempo este cuestionario o, o cualquier otra este, ¿verdad? herramienta que usted esté utilizando en Moodle, lo puede utilizar, Este, pues vamos a darle, que le cierre este, el domingo de la semana que viene para que pueda completar esta tarea, Pues pueda completar este cuestionario. Y así lo podemos hacer, ¿está bien? Eh, tengo por aquí varias una pregunta. ¿En esas excepciones de usuario también se puede incluir la cantidad de intentos? Claro que sí. Vamos acá. Quizás si usted tiene, yo lo tengo por ejemplo en educación a distancia, quizás en su clase no lo, no lo quiera hacer, pero en esta parte de intentos permitidos podemos marcar aquí que puede intentarlo sin límites, si puede una vez, si es que una vez solamente el examen y ya, si puede intentarlo dos veces, con tratar de contestarlo dos veces, todo eso lo podemos este, escoger aquí, en esta pantalla aquí, ¿está bien? Una vez usted le dé a guardar e introducir otra excepción o guardar, le va a salir aquella pantalla que tengo, este en, obviamente, pues no le puedo dar a guardar aquí, porque no, no he hecho ninguna excepción, pero me va a salir esta pantalla, agregar excepciones de usuarios Y en ese caso que usted haya añadido usuarios, va a salirle la lista aquí en esta pantalla antes de esa selección. ¿Está bien? ¿Aclarado la duda por ahí? OK. Básicamente, esto es lo que es la presentación de modificaciones razonables, documentos accesibles y tiempo adicional. Ahora voy a estar contestando las preguntas. Voy a quitar por aquí eh, la presentación. vamos a cerrar, vamos a bajarlo un momentito, vamos acá, vamos a ver, los que los quiero ver, ok, tengo por ahí varias preguntas, saludos, tengo por aquí, dónde busco y veo las respuestas de los estudiantes, eso sería ya este, cuando conteste el examen, ahí sería en Moodle como tal, este, es que si pudiera, eh, profesora, si tiene duda con eso, pudiéramos ayudarla luego, pero si lo hago aquí ahora mismo me va a salir los nombres de los estudiantes y las contestaciones. Pero básicamente, cuando usted vaya a prueba, este, le va a decir, este, para, cuando usted entre ahí, usted puede verificar y le va a salir la lista de todos los estudiantes quienes completaron ese cuestionario y cómo salieron en cada una de las preguntas. Eh, como evidencia de que otorgué el tiempo adicional en una evaluación o actividad que pudiera utilizar. Este, eso va a estar, por ejemplo, si utiliza Moodle, este, esto está, si yo vuelvo a entrar en ese, esa prueba como tal, va a salir la que, desde qué hora se le dio excepción de usuario, desde qué hora abrió el cuestionario y desde qué hora cerró. O sea que usted va a tenerlo ahí, este, no se va a borrar. Va a estar como si fuera la presentación que les indiqué que decía este, excepciones de usuario, este fulano y sultano se le dio de tal hora y de tal día a tal hora y tal día. Eh, profesora, no nos no, no vamos a hablar de usted, la, le ayudamos. Es que si lo hago, lo hago público aquí, si va a salir los nombres de. Probablemente la última que dimos fue la de lección 2 de. Por lo menos yo, en la última prueba que dimos fue el cuestionario de la lección 2 de. De, de educación a distancia y van a salir todos los nombres de los profesores y, y cuál fue la nota que sacó de cada uno. Pero le sale, una vez usted entre ahí a la prueba, va a ver este, la, las contestaciones que los estudiantes, todos sus estudiantes hicieron con relación a ese examen. ¿Alguna duda, alguna pregunta este, que pueda verdad, este, ayudarles con relación a documentos accesibles, con relación a las modificaciones? Eh, mis recomendaciones finales son precisamente diálogo con sus estudiantes, hable con sus estudiantes. Este, nuestros estudiantes no, en estos momentos no solamente ¿verdad? es un estrés para los estudiantes con impedimentos, sino para todos los estudiantes porque estamos todos adaptándonos, es un estrés para los profesores también. Este, mi recomendación es que, que haya esa interacción, esa comunicación y qué falta y cómo, y cómo este, podemos... Eh, eh, ayudarlos, ¿verdad? Yo creo que en estos días pasados he estado en varios webinars eh, adiestrándonos sobre diferentes eh, temas y una de las recursos los otros días indicó que estos momentos la meta es sobrevivir como profesores y ayudar a que nuestros estudiantes sobrevivan como estudiantes, ¿verdad? Porque tenemos que hacer las cosas de acuerdo a cómo nosotros se nos haga más fácil, en el sentido de que sea accesible al estudiante, que la educación sea accesible, que nosotros el, el, ese mensaje que estemos llevando, ese ese aprendizaje que queremos llevar, este, se le facilite al estudiante, ¿verdad? Y yo creo que lo importante es que aprendamos a sobrevivir dentro de toda esta situación y y que ayudemos a nuestros estudiantes que también igualmente sobrevivan junto con nosotros. Eh, en caso de tener un estudiante con problemas de audición, ¿qué se recomienda para las clases en vivo a distancia? Ok, eh, las clases en vivo a distancia, nuestros chicos con impedimento auditivo. en este momento tengo una de las chicas que tiene su anotadora en clase. Este, esta semana espero ya que comiencen sus anotadores en clase para que... Este, como había mencionado al principio, eh, me voy a estar comunicando con los profesores, eh, en mi caso, o oh, la señorita Michelle Arroyo, que es la compañera mía de la oficina que trabaja directamente con la contratación de los asistentes y los eh, académicos de los seis. Nuestros estudiantes están muy dispuestos a seguir ayudando a nuestros estudiantes con impedimentos, están haciendo todas las gestiones y vamos a estar comunicándonos con ustedes, profesores, para que nos permitan y nos den, este, eh, nos permitan añadir. Eh, a su clase, a este anotador para que pueda tomarle los, no, las notas este, eh, yo creé como directora junto con Liz le solicité que me creara un curso eh, voy a entrar aquí para que ustedes lo vean discúlpenme, que tengo que primero darle que, para compartir ok en este caso nosotros creamos un curso eh, voy a mis cursos eh, quise crear un curso con los servicios de la OCEI, y lo ustedes están viéndolo, este, probablemente primero que los estudiantes, porque estamos matriculando a los estudiantes, para seguir dándole la continuidad de los servicios que nosotros le dábamos y que siempre le hemos dado. Este, y aquí entonces estamos trabajando lo que son las anotaciones en clases que vamos a seguir dándole al estudiante, lo que queremos es que ese asistente también sea parte de ese curso virtual, este, y pueda tomar las notas y colocárselas a los estudiantes aquí igualmente vamos a hacer con las tutorías que ellos tienen recomendados por los especialistas se van a continuar dando, las tutorías del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sea que ellos van a, voy a, estamos tratando de que sea, se normalice dentro de toda esta situación, se vaya normalizando un poquito su rutina, este, y que ellos puedan entonces accesar a sus anotaciones, tener sus anotaciones y tener acceso a un tutor que esté disponible y a unos asistentes que van a estar dándome, este coaching de la misma forma que lo hacían en la sala de asistencia tecnológica que ellos son excelentes y si un estudiante, por ejemplo, iba a la sala de AT a buscar ayuda, pues tengo esos estudiantes que también van a estar de mentores en esa página para poder ayudarles a nuestros estudiantes. Así que nos vamos a estar comunicando con ustedes en caso de que los chicos eh, con problemas auditivos, si tienen anotador, el anotador va a estar esta semana reportándose con ustedes, voy a estar haciendo el acercamiento con ustedes. Este, en caso de que no tenga un anotador, porque el estudiante nunca solicitó un anotador, bien importante que se le provea el material, escrito que se le envíe verdad este el material este de lo que se discutió porque es un estudiante que usted va a estar hablando virtualmente y quizás va a estar perdido y no va a saber cómo hacerlo no les recomiendo esta aplicación eh, si es en inglés puede ser que le funcione este voy a volver a proyectar en la pantalla eh, Hemos estado trabajando bien fuertemente lo que es o sistémico, que por ahí veo a Alexis también, no sé si de otras de las muchachas está este, conectada. Pero OSEI a nivel de sistema, ha estado trabajando bien fuertemente. Alexis es del UPR de Carolina, nos está acompañando en el día de hoy. Este, y esto, lo que es eh, Meet, en este caso, que es el que estoy utilizando, provee aquí para nosotros hacer, utilizar Closed Captions. ¿Qué pasa? Nosotros o sea, sistema lo hicimos para probar porque tenemos varios estudiantes a nivel de sistema que tienen problemas auditivos. Pero eh, si yo aprendo el closed captions, eh, me va a salir en el idioma inglés y voy a tener que escribirle en estos momentos a Google para que me permita escoger idioma, porque me van a salir un montón de disparates si usted está hablando en español y este y realmente no sé si ustedes pueden ver lo que está compartiéndose, lo que está saliendo en mi eh, lo que está saliendo en la pantalla cuando salen los closed, ca los closed captions, en este caso son un montón de disparatas, así que este, no los recomiendo por ahora, estamos haciendo las gestiones ¿verdad? pertinentes para ver cómo podemos cambiar los idiomas de los closed captions, de todas estas plataformas que tienen quizás todo esto virtual, eh, hay que verificar si alguna de las que usted está utilizando tiene esa esa, esa oportunidad o esa herramienta de cambiar ese idioma. Este, ¿Alguna duda adicional a eso? Este, ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pueden abrir los micrófonos en caso que quieran adicionarla. Este, les damos las gracias, ¿verdad? De sacar, por sacarle su tiempo para... Este, estar aquí compartiendo toda esta información con ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, estamos disponibles en la oficina de Servicios de Estudiantes con Impedimento. Pueden escribirnos a oci.uprh.edu. Pueden darnos una, llamita, una llamada de 8 a 4 y media eh, al 787-850-9383. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy viendo todos esos mensajes de agradecimiento. Estamos a la orden siempre. Hay videos. Este, entren a la página 26 de, de Facebook este, están los videos de tiempo adicional, están los videos de, de documentos accesibles, por eso de que es mucha información y no sé cómo, cómo manejar este, toda la información que me están dando, pues poquito a poco pueden entrar algunas de esas este, herramientas que tienen. Eh, también el, el email se le envió todos los pasos a seguir para el tiempo adicional en Moodle, ¿está bien? Cualquier cosa, cualquier pregunta, estamos siempre a disposición, no sé si Liz quiera decir algo más. Sí, seguro, Flor. Simplemente agradecerte por la excelente presentación. Sabemos que toda la información que nos has compartido es bien valorada y bien importante y más aún es en este momento. Así que estaremos compartiendo esta grabación a través de distintos medios electrónicos para que los participantes que estaban interesados en el tema, pero no pudieron conectarse todo el tiempo o simplemente tuvieron algún otro compromiso, pues entonces lo pueden hacer en un futuro. Eh, muy agradecida por tu colaboración y esperamos ¿verdad? seguir aunando esfuerzos para seguir orientando a nuestra facultad y a los estudiantes sobre distintas áreas de temas relacionados a la educación a distancia. Perfecto. Que tengan todos una bonita tarde y nos mantenemos en comunicación. Gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos. Hasta Tecunha. pronto. Bye.